Durante toda la mañana estos niños y niñas del Centro de Educación Infantil y Primaria Vives de Valencia se convirtieron en pequeños grandes chefs. Lo hicieron gracias a una nueva edición de los talleres Cocinando con Ciencia el Futuro, celebrados en el marco del Día de la Nutrición, centrado este año en la importancia del pescado en nuestra dieta. El pescado ...favorece, facilita, previene... Eh, ...es un producto rico desde el punto de vista de la gastronomía... ...para que los niños pues lo integren en, en su alimentación... ...porque cada vez pues consumimos un, un, menos cantidad". El equipo de la UPV en colaboración con Valencia Club Cocina... ...preparó un completo menú con albóndigas de bacalao... ...cocas de salazones y verduras y sushimaqui de pulpo... ...con el que los alumnos y alumnas del centro... ...aprendieron un poco más sobre lo importante... ...que es consumir productos del mar... Y lo hicieron cocinando y divirtiéndose mucho. Siempre decimos que con los niños lo que tenemos que promover no solo es la alimentación sana y saludable, sino también enseñarles a comer, divirtiéndose, eh, probando y explicando las cosas. Como divulgadores gastronómicos lo que nos gusta es que entiendan las cosas, las prueben y se atrevan. Este taller se enmarca dentro del proyecto Midnight Goes to School, asociado a la Iniciativa de la Noche Europea de los Investigadores. Contó además con el apoyo de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia.